Tiene un premio de momento. lo que viene. Le llega porque uno es artista, es eh? talento sin recursos. que es lo que es? Tenemos a Tommy 30 aquí. José Candao, Le llega. Bobolote. Maliante Flow. El 380. Luis Capone, Máximo La Para. San Victoria, San Victoria le okay. llega el que pasaba el jabón. Vamos a saltar <risa> una baile entonces. Entonces. entonces vamos, ahí está Luis. Cuánto es tu cobra? Cuánto es tu cobra? tu cobra? Siempre, y los sábados los me daban 100 pesas, 100 pesas Yo lo que coba me 100 pesas, 100 ¿cuándo que tú cobras? ¿Dónde ¿cuándo que tú cobras? ¿Dónde que pero cobras? ¡Diablo, cada uno, porque no 50 me quitaba mucha tú sabes yo prendía la vela y no le paraba nada y me vaciaba tú porque que yo entraba que no, sabes que tú sabes que que yo le entraba y me, con los dos chinos con los con dos con los, los, los, los, los, los dos mi casa quiero y prendo un que me va a un me va a darle prendo un me va a darle un me va a darle prendo un que me va a un me va a darle el tabaco no me pase la chica, porque me dijeron que era malo corita oye que te coro con que tú no caminas y en la cabeza llena de gomita, palomo Está claro que te improviso contigo, compa, yo no sé ni cómo, para de lado, por la patrulla. No conmigo que aquí, te damos la tuya. No conmigo que eres, conmigo que conmigo no no que que la tuya. Pre de... ah, e Pregunta Pregunta que eh. que vamos dale, dale, dale, dale, dale. C c uhhh, que fuerte conmigo que Amorosa. romántica le llega ah, por así, WhatsApp. Vamos pero, a darle. Okay, todo es que no estáis sonó ese cuero? Le compramos <risa> teléfono y de todo, <risa> ah, y no, no, no, no, teléfono no, no, de no. todo, WhatsApp, Bluetooth, <risa> Bluetooth <risa> WiFi, le <risa> inter inter llega, <risa> internet <risa> <todo, risa> y me tira para adelante, no le pares. Y yo le conectaba el cable. Suelta el mío. Suelta el candado. Suelta el yo, tú me votaste por, por, oh, por, por WhatsApp. Yo, por WhatsApp. Tú me votaste por WhatsApp. Yo, Tú me por WhatsApp. Yo me por tú me por por Tú me por yo me ponía, tú, y tú me por yo solamente pensaba, que estando conmigo? Tú te revolcaba, y yo no lo podía creer que como yo Nadie te iba a pensar que todo lo que yo te daba nadie a ti te lo iba a dar y ahora yo como cómo pudo ser así, ahora yo me siento el hombre más infeliz y tú no vuelves a mí Toma yo voy a sonreír, si me cago dos cervezas yo me pongo a presentar por ti Mami yo lo mato a todos y te deportan a ti Que nos deportan a los dos, a botar por WhatsApp Por WhatsApp, a WhatsApp Por WhatsApp, por WhatsApp Por pasar por WhatsApp Por WhatsApp, Votate por WhatsApp, por WhatsApp, no votaste por, no, por, por, no, por WhatsApp, no, por WhatsApp. votaste por WhatsApp. Por no, no, tú no votaste por WhatsApp. Ay, ponía, por WhatsApp, tú me dejaste para <risa> mí, andale, paraste mi puta santaria que maldición. Como pudiste se me atención. Si yo tenía una elección de que nosotros veíamos atencionera. Dime, saltate, compró un cantón. Le cargaste el WhatsApp y esa fue mi petición. Y ahora estoy aquí ya pensando en todo lo que te ha dado y tú con él me has engañado, pero mente nada. Tú te fuiste con él y él a ti te va engañar. No esperes más nada, que eso es lo que va a pasar, tú eres mi flaca. Dime cómo te voy a olvidar, si no hay borrador que de mi mente te pueda sacar. Me gusta culerio pero tú me gustas más. Son letras de mi corazón y no de mi caco. Espero que no te maltrates cuando estés borracho. Te deseo lo mejor, mi Frankie, que vaya con Dios. Y que creen un bonito amor entre ustedes dos. ¿Me me botale, huela, a... ¿Cómo? ¿Cómo Vamos ¿cómo a ver. ¡Vamos ¡Por el diablo! Sí. ¿Qué es lo que es? La mampara de telao. Este repito. José o Candao, Flo, San Venga. Victoria. Bobolongo. ¿Qué es lo que es? Tenemos maleantes flow de telao. Este tenemos a Willy Capone, y, ¿y tenemos a Máximo Vicio, tenemos al 380, y tenemos ¿verdad? a Tommy 30, venga. Para yo la parqueo de los Chaquiti, que el jefe Ezequiel, aunque esté preso, sigue siendo Chakity. Ezequiel, ah. Ezequiel allá, tú sabes, la en el hermano mío. En el resort de Mayit. En el resort de Bayaguana. Vente a la. ¿Qué es lo que? No Nora sirve, no hurto. Un free, un free. Vamos a tirar un cristal un y ah, una vaina dura tí, de calle. Le llego. Sí. Yo. Sí. yo. Sí. yo. yo. Ahora entro yo. Que con una glow. No me venga mi compa, diciéndome que eres Dios, yo te cacho Mi hermanito con un blog, no me venga con fronteo Que el que sea aquí soy yo palomo el diablo Tú no corres, tienes ovario adelante tú yo soy un capo, yo soy un sicario, un mercenario Compay que yo te exploto todo, pásate conmigo compay No me venga con esa mi compay No me venga con frescura. tú estás claro compay Que aquí tenemos toda la armadura Tú estás claro porque compay yo sí si soy un herradura y te y ya no de plomo, ya yo lo tengo en mi agenda. Con gente como ustedes, yo lo que cojo una cuenta. Hizo un ratatá y lo que se la van en mierda. La hora es la verdad cuando Maliante baile frena. Le vengo a decir algo para que no se lo olvide. Para llegar donde estoy, para ti es imposible. Métate un tatuaje que dice que te cuide porque vas a ir matando palomas como son. Me la residen ni ve. Que no corre nada, yo. Por el yo. Guayo, le Que lo que es, que no corren, aquí. que somos unos frustrados, yo, sí. Aquí somos unos frustrados. Uno desacatado, y eso mi hermanito que a la yo no le ha dado. Le di dos pa' tu cigarro, por eso yo estoy mareado. Pásate conmigo y voy que en el piso te doy acotado. Wow, Sin nadie que a ti te vele, sin tu mamá, compay, y tu padre que te consuele, tú estás claro. Llévate de los consejos, porque tú pareces, compay, que no va. Llega viejo, deja de robar, porque tú caminas para atrás. Como los cangrejos, mi hermanito te quiere doblar y no le paro a nada. El que quiera tirar, que tire. Pásate conmigo y voy, compay, no busque que me vire, yo contigo. Y que te va a hacer el tiro. Porque tú estás claro, compa, que no eres mi amigo yo. Oye. Sí. Oye, oye. Pitufina. Te va a comer tu mierda si tú desafinas. Llego tu calmante o sea tu medicina. No sales yo le quita hablando que estás reguardado, parigüayo. Y con tu cuándo estoy liquidado. Todo ya yo chao contigo ya yo estoy quitado y mangue mi, man, es mi perra. perra. Pues si tú ven alterado, juego de galaxia, a mí ya tú no me das gracia hablando que estás recuerdado una más viviendo de falacia Dije que tú sí, mentira del diablo parigüayo. Ya agarro mentable y la boca te callo, maldita cucaracha. Te voy a dar con el hacha, después no pida revancha cuando te hago una matanza. Pregunta la mampara, si de verdad mal. yo no doy para disparar. Rápido que una bala que va directo a tu carro, Vamos a mao, ¿no? una matanza, loco, tráeme la balanza. Ve corriendo atrás de mí pa' llover. Perra bolata, te mansa, que si tú me tiras pa' entonces yo te tiro lanza. Si tú quieres problemas, te prendo como una vela, no juegues con este infierno que te quema, quema, quema. ¿Cómo? Estos palomos quieren almuna matanza. Pero no son de nada. son Estos palomos quieren alguna matanza. Deja que yo me quille, que me le tire en su casa. Estos palomos quieren alguna matanza. Pero no son de nada. Son perros. lata. Estos palomos quieren alguna matanza. Deja que yo me quille, que me le tire en su casa.